Hola, en 5 minutos de Gnosis vamos a leer un pequeño párrafo que dice lo siguiente Dios nos guía siempre y orienta nuestra vida, pero necesitamos sensibilidad para escuchar su voz y aprender a interpretarla en las mil y unas circunstancias de la vida y remostarnos a las mejores alturas del espíritu que nos anima procura meditar en silencio y escucha la voz de Dios, tu guía que nunca te abandonará Parece este, una frase en la cual, por ahí, podríamos decir, bueno, eh, esto me transporta a que tengamos que ser verdaderamente una persona totalmente espiritual y que esté siempre en la iglesia o que esté siempre orando, que esté siempre procurando estar en contacto con Dios. Y si bien es cierto que eso es algo que verdaderamente nosotros necesitamos mucho en esta existencia, en esta vida, porque las circunstancias de la sociedad en la cual estamos viviendo nos llevan que verdaderamente nos hemos alejado de la divinidad, quizás por descreer, quizás por este, que no nos han demostrado verdaderamente los religiosos lo que significa el ser religioso. Ustedes saben que religioso o religión viene del término religare, que quiere decir re, volver, y ligar, unir. Verdaderamente el, el religioso, aquella persona que se expresa, ese de de ser, de ser, quiere ser un verdadero religioso, es aquel que busca la manera de volver a unirse esta parte humana con esa parte espiritual, con ese Dios. Pero no con ese Dios antropomorfo, ese Dios que se encuentra, o que nos han pintado las distintas religiones como un señor de barba blanca que allí se encuentra en las alturas sino que ese aspecto espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Pero verdaderamente para poder llegar a transitar y poder vibrar y tener la sensibilidad para percibir esa parte espiritual en cada uno de nosotros, necesitamos verdaderamente ser personas que dediquemos parte de nuestro diario vivir a esas reflexiones internas, a estar en silencio, a estar, en calla, a estar callado, a buscarnos unos minutitos de nuestra vida para estar en contacto con nosotros mismos. Es ahí donde vamos a encontrar a Dios. A Dios no lo vamos a encontrar en una iglesia o en un templo si verdaderamente nuestra actitud en ese momento en el cual queremos encontrarnos con Dios es una actitud que nos posiciona hacia afuera, hacia el exterior, sino que nos posiciona en nuestras mayores defectos, sino que verdaderamente lo vamos a encontrar a Dios en esos momentos en los cuales nosotros estemos en armonía, en paz, pero con nosotros mismos. Bien amigos de 5 minutos de Gnosis, nos estamos viendo en el próximo programa de este ciclo.